Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en nuevo para el canal La verdad no me da muchas ganas de jugarlo en la noche Pero bueno, así me voy a asustar mucho más Esta idea fue del maravilloso Foxy vestido de Santiago Espera, no, era en revés Era Santiago vestido de Foxy Bueno Vamos con a... el juego mientras vemos la cara perturbadora de Sans Skelet Bros Pizza Usted, Ustedes lo leen 120 a la semana A ver Se supone que aquí nosotros somos Frisk Y que estamos ocupando El lugar del guardia de seguridad Van a venir varios animatrónicos A intentar matarnos ¿Estás ahí? ¡Bien! Soy Elvis, y a tu en Skelet Bros Pizza um, como saben, This is the rebranding of the restaurant. A ver, a ver, a ver. Family Diner. <ríe> Remembering that. Give me the chill. All oh, right, you uh, probably don't know what happened there. <ríe> well, uh, uh, No, no, no me muevas tanto la cámara. Ahora vamos a escuchar. It, it's a bit hard for me to talk about. After the monsters escaped from the underground, Chris decided to open a pizzeria to help us monsters make a better impression. There were, um, uh, two original animatronics. Dan, who was the main act, and, uh, Kara. She was created for two reasons. As a memorial to King Asgore's and Queen Toriel's daughter, and to act as a security bot, bueno, estoy escuchando algo Extremadamente raro Hay algo raro uh. A ver, ¿dónde están? Un está ahí Y esto El Ariel es el que más mi Papyrus, ¿dónde estás? Papyrus, no A ver, a ver, a ver Un espagueti Sans Y Ariel ¿Qué es un que no? Jódete ¿Por qué me dices jódete? Un, un anuncio, hasta en el trabajo tengo anuncios Pero qué pésimo Es pésimo no. Sans Uy uy, uy uy uy uy uy uy uy. Uy uy uy no. No no no no no no no no. <risos> Se va está acercando Papyrus de una manera muy muy poco. Espera, la energía me está bajando muy rápido y eso que no he hecho nada. 99 99 99 99 99 99. ¿Quién es esta? Hola. Se me trabó el juego Y se me quitó ¡Fabuloso! Bueno, bueno, bueno Ya volvimos y parece que es mejor No escuchar a Alphys Porque quita mucha energía Vamos a colgarle a Alphys Ya tengo un resumen de eso Alphys nos quiere decir las características De cada uno De Sans, Papyrus Y Chara que, que creo que es la que encontramos. Cállate, Alfis. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ven ahí, voy a esperar un buen rato para ver qué pasa. Mientras voy a picarle. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto me da muy mala espina y posiblemente muera. Aquí debe estar Papyrus. Debe estar aquí por aquí, Papyrus. Papyrus, ¿dónde estás? Papyrus. No, no está ahí. No está ahí, Papyrus. ¿Dónde estás, maldito Papyrus? Papyrus. Ay, está ahí. Y Undyne está tumbada. Está tumbada ahí. Sin hacer nada. Y Sans y Arriel no los hemos visto moverse. Aunque la cara de Sans no se ve. Qué raro, ¿no? Que no se vea la cara de Sans. Bueno, la energía baja muy rápido, ¿eh? La energía aunque no esté usando... <ríe> ¡Mierda! <ríe> Maldito Papyrus, ¿ahora dónde está Arriel? ¡Ariel! Arril No, Arril Arril, no me mires así Arril No me mires así No te voy a dejar que me comas esta noche Eso sonó mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo miedo Estaba dando muy mala espina Arril Arril, no no te me quedes mirando, Arril Arril, no te me quedes mirando Arril Arriel, Arriel Arriel Arriel fachero, no me... No, no te me quedes mirando así Arriel No es bueno para la salud ver a una persona desde la zona de su puerta, ¿no? Y Papyrus, a ver, ¿dónde está Papyrus? ¡No, ya se entró! No hay nada Chara Chara otra vez Nada. A ver, fuera de orden. Y Papyrus está como Slenderman ahí. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ay, maldito Metatón ten en el trabajo, me metan anuncio. A ver, son las 2am. Uy, la música se está poniendo muy. Papyrus, no mires por la ventana, por la puerta. No es bueno que mires desde ahí. ¿Sabías? Papyrus, sabías que no es nada bueno pierdes de la puerta. Tampoco tú, Ariel. Ariel, no me traiciones. Tu papyrus, tampoco. No, no, no. Váyanse, váyanse. Vayan a la puerta o váyanse, Papyrus. Arre sigue ahí. Sabía que estaba bueno. Se metió Arre. No se fue. No sigue ahí. Creo que el que se fue es Papyrus. Sí, cierrate. Sé que ya vas a aparecer ahí. Sé que vas. Que quieres aparecer ahí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Métete. Y Papyrus ya se fue. Sí, se fue efectivamente Ven, te atraigo con tu música Papyrus sigue ahí, no No, no ah, No, se fue Se fue porque lo observaba mucho Pobre Se retrocedió y se Papyrus Espera, No No está ahí A ver, papá están está en su modo de Slenderman Y Undyne ¿Dónde está Undyne? ¿Undyne? ¿Undyne, dónde estás? ¿Undyne? ¿Qué hace Undyne? ¿Undyne, dónde estás? ¿Undyne? Arriel otra vez mirando por la puerta Arriel. Esos no son modelos, te traigo ¿Ves? Te toco la nariz Parece que sí le hizo enfadar Otra vez está ahí, mirándome Ay no, chera, chera no, que... que... te calles, Alfis! Está mirando por la puerta de nuevo Ah, es Confío en que no me vas a matar a Rin Confío en que no me vas a matar Sigue ahí Papyrus de Slenderman Voy a traerlo Ven No, se fue Lo, lo distraje A ver es sí, Slenderman ahí Y Arren me está mirando con unos ojos De que me quiere matar Solo mira esos ojos y esa sonrisa Son de que me quiere asesinar Me quiere descuartizar Me quiere hacer de todo Un momento para respirar Realmente este juego da mucha atención. Ah A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo traigo Papyrus. Y ahorita desaparece cuando toque. No, no, no se ha perfeccionado. A ver esto. A ver, imagínate que cuando lo toque, Papyrus venga y desaparezca. No puede ser, no puede ser. Que te calles. Lo sabía, lo sabía. El maldito papá me quiso trolear, pero no pudo. ¿Sabía que ¿Qué iba a ser eso? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué se Río? Es Undain Bueno Ahí siguen Papyrus está ahí Chara, quítate Ariel, Me están mirando con sus ojos A ver Chara, quítate Que no quiero Ar Arriel Undain Es como Foxy Arril, sigues ahí. A ver, estos dos hay que vigilarlos. Arril ya se puso a ver mi puerta. Arril, quítate de ahí o si no llamo a la FBI o que te maten. ¡Ah! Ah, ah. No puede ser. ¡Ah! ¡Eso me pone muy tenso! ¡Que te calles! ¡Cierra el Y ¡Salfis! Ya se fue Arriel. y Papyrus ¡Hola, Arriel fachero con corazón y, y Papyrus! Me volteé a el fachero, desapareció y apareció aquí Esa cacha. Espera, cuando le pique va a desaparecer Papyrus ¡Me encanta eso! ¡Me encanta eso! No, ¡No, no, no, no, no! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mira! Cuando le termine de picar, le va a desaparecer a Riel. Espera, para que salga bien. ¡No puede ser! ¡La vida me odia! No puede ser. Cada vez que digo eso, sí o sí se cambia en posición. ¡Qué bien? <ríe> No, arri. ¡Ah, papá! ¿no? Mi miedo Ya se fue. ¿no? Arri, Fachero fuera. Cope uno 1. Fachero 0. Arri, está ahí. Cuando le pica esto. Va a entrar papá. ¡Ay, no fue eso! <risa> ¡No! ¡Arriba! Regresé a donde mismo, sí. Oí una voz. Estoy. Esto es Chara. Me voy a morir de un ataque al corazón si sigo jugando esto. Y realmente no quieren que me muera, ¿verdad? Cuando le pica eso, va a venir alguien. ¡Ay, no! ¡No, venir. Ariel, te lo pido. ¡Somos amigos! Arriel. Papelillo se habrá ido. ¿Y qué pasa...? Chara es como otro Fozzy, ¿no? A ver. Chara... Ah, otra vez. No. ¡No, Harry! No, no vino. Chara es com como... otro Fozzy, ¿verdad? ¡Harry el fachero! ¡No, Chara! Sí, sí, es como Foxy, y Ya lo... ¡Ay, no, Arriel. ¿Es la que escuchan ti? No, Chara volvió a donde mismo Prefirió no salir Papayas está ahí Y arriel ya no está <ríe> ¡Casi, Arriel, ¡Pero no pudo! Soy más poderoso e inteligente que tú. A ver, Ariel, ¿Viene alguien? No, no viene. Ah, sí, sí viene. A ver. Ah, viene. Viene, Chara. Muere. Que te calles, Alphys. Hey, ¡Lo dudo! Estoy lo suficientemente estresado ¡Uy no! No voy a donde mismo Papyrus me está viendo Desde la ventana No, pues qué troleador, eh, Papyrus Qué troleador Chara está abriendo apenas la puerta no no quiero enfrentarme con tres aquí, la verdad, me pueden matar de aún No me ha saltado ningún Junspar con suerte Siga ahí Arrel, sí, siga ahí Así que lo único que me debo fijar es de charra y el papyrus salvaje Arrel arri fachero Arri fachero, el fachero, arre el fachero, arre el fachero. As... no no, Papyrus troleador. ¡Chara! Por poco me mata. Papyrus troleador volvió. No, papyrus. No. no, otra vez el maldito. Lo estoy logrando sorprendentemente. Aún no habrá. ¡Ay, no! Papyrus trolea primero Y luego ya asusta Sigo vivo sorprendentemente Y dejo cerrado porque viene un dai. Un momento de descanso Cuando le pica esto va a venir alguien <risa> Me encanta Me encanta, me encanta ¿Qué que le pico, viene una, lo viene papá Ah, Oh, mierda. No hay que tenerle ojo a Chara porque no sabemos qué hace si la dejamos pasar. Mira. Cuando le pica esto, papá ira irá. ¡Ay, no! Chara ya va a salir. Chara ya va a salir. Chara. Chara y Ariel vienen. Ariel ya. Chara también. Estoy de, realmente estoy estresado. Mira, cuando le pica. Espera. Voy a ver dónde está Ariel. Ariel. Cuando le pica a eso lo de Papyrus, Ariel se va a mover. No, no, no, no. Oh, no. Realmente esto me estresa. Papyrus, no. La máscara de darle no puede ser muera Muere Pescado, muere Va a desaparecer este Arrien No no Ah papyrus A ver lo voy a picar de no ¡Ay no! ¡Me apareció un comercial! ¡Ay, no! ¡Ambos! Ya aún no sale Ambos Son ambos contra mí Ustedes no podrán Me falta un... No puede ser Que la mayoría regresa a su lugar. Ah. Bueno chicos creo que ya no no tercera noche no. Ay no, San se, se mueve, no no. Se mueve. law so, uh, that came into the restaurant and Kara thought he was okay. actually his dad since they share a lot of DNA and Kara was tying him up but Sanz no Sanz he came around a lot which was considered suspicious by Kara Sanz yeah. no, simplemente me despediré y diré mi frase típica y antes de eso les recomendaré que se suscriban y le den like, por supuesto que, que no me gusta decirlo, pero bueno, está bien decirlo antes de irme. Bueno, diré mi frase típica con el sans loco de aquí, que me quiere asesinar y me mete en algo raro, y diré mi frase típica. Adiós.